Craniano y Craniana, nosotros somos... en Cranian. el poder del rock! Y estamos aquí para hablarles de ¿Qué hacíamos antes de Cranion? ¿Qué queríamos hacer con nuestras vidas antes de Cranion? Y vamos a empezar con... ¡Carla! <risa> ok, yo la verdad tenía una idea como de... Juntar dinero o ver la, la oportunidad para viajar. Así agarrar mi bajo y pues vámonos a ver. Para conocer a parte del mundo y ver cómo a lo mejor podía absorber de cada, a lo mejor ciudad país, eh, musicalmente hablando, ¿no? ese o era como mi plan. Y en algún momento, hace años, cuando empecé a hacer ejercicio, ah, también me llegó así como que la idea de, de dije, ¿por qué no ponerme a, a lo mejor a, a hacerlo bien y a pues, lo mejor instructora, ¿no? ¿eh? Pero pues eso ya pasó. Ya estoy en cráneo y pues ya todo eso ya... <risa> ya, ya, te lo ya, no, ya no. Pero básicamente pues siempre es la música, ¿no? Yo eh, pues es que tuve como muchas etapas que yo creo que todos. Mm. Cuando descubrí a Queen, por ejemplo, quería ser guitarrista. Pero luego entré a taller de guitarra en primer secundario. <risa> <risa> me di cuenta que no, que ese no. aparte, pinche me traía un no y me tronó. Luego dije, no, pues baterista y con la, les puse una chinga en las ollas de mi jefa y pues no, me di cuenta que tampoco era el pelo y ya después eh, quería ser pintor y escultor y acabé estudiando diseño porque me convencieron en mi casa que mejor eso porque dejara para los frijoles y ya lo de la música fue hasta los 21 años que ya estaba yo cuando bonos, en mi casa y este güey canta en una jarrita y ahí fue que empezó este rollo. Pero sí, yo antes de, de, de dedicarme a la música, sí tenía muchas ganas de, de ser pintor o escultor, porque me gusta mucho eso. Las artes manuales. Todas. <risa> Todas. Las empecé desde los 13 y nunca las he dejado. <risa> ¿Y tú? No, pues yo pues yo tengo también muchos años dedicándome a la música y curiosamente, este, cuando regresé de Los Cabos que me acerqué aquí a la Ciudad de México pues yo traía un plan totalmente diferente o sea yo más bien quería dejar de tocar tanto dedicarme más tiempo a mi esposa y a mis hijos dedicarme a la comida, que nos gusta mucho a mi esposa a mí la de la comida y pues vivir según yo más tranquis y ya pues apareció acá el buen Charlie Facebook, echándome una llamadita pues me. Platico el rollo, y pues heme aquí, ¿no? otra vez en las viejas andanzas, y pues chino chido, tú Leo, ¿qué onda? Pues fíjate que cuando yo estaba en la prepa, estudié en el área de QB, químico-biológicas, <risa> iba a estudiar química Ah, bueno, aquí pues, en algún o... momento quería ser biólogo marino ah. Sí, estaba yo entre química o biología, estaba entre esas dos, y dije, bueno, pues químico-farmacobiólogo pero que terminé siendo químico farmacodependiente. ¿sí? Se nota. No, la, la verdad es que cuando cuando, cuando, cuando estaba yo en, en, en la prepa, yo tenía 17 años, pues empecé a tocar en una banda, pero fue así como, pues nada más era como el desmadre, ¿no? y la, la onda artística pues hacía yo teatro andaba yo ahí en, en, esos, en esas andanzas. Cuando terminé la prepa empecé a tocar con una banda ya pues, más en forma y en ese momento decidí que, que lo que quería hacer era pues, música todo el resto de mi vida. Entré a la Escuela Superior de Música de Limba, hice el examen. Hicimos el examen un montón y nos quedamos para guitarra, nos quedamos bien poquitos. Uh -huh y pues ahí me aventé cinco años no terminé la carrera porque era de nueve pero he estudiado en otros lados y todo y la verdad es que pues la música pues aparte de ser mi vida pues es también lo que mi forma de vida ¿no? uh -huh. tuve el chance de hacer música producir música para telenovelas comerciales etcétera y eso hacía yo antes de estar con Cranion bueno <risa> Antes de entrar a Cranion, yo daba clases de batería en una escuela que se, llamaba, se llama todavía Rock Observatorio y hice un disco con una banda de Estados Unidos que se llama Last Light o Last Light de rock progresivo. Eso hice Justamente como un mes y medio antes de entrar a Crane eh, No tenía idea que iba a estar aquí Yo vine a la audición a ver qué pasaba Y me quedé y aquí estoy Y eso fue, estamos hablando de un resumen de un mes y medio dos antes de entrar a Crane Eso es lo que estaba yo haciendo eh, que tenía planeado en ese entonces? Pues básicamente seguir tocando como lo he hecho los últimos años de mi vida Que son un montón Y ya, he tocado desde que tenía yo 10 en grupos, 10 años de edad, y desde los 6 toco batería, entonces pues siempre he tocado, nunca he tenido un plan más allá de, de ser músico, aunque una vez tuve una relación bien pizarra donde una mona quiso que pusiera una pollería, <risa> y se si iba a llamar tenemos el nombre y todo, ahí apunten señores que quieren poner un restaurante, ahí va a ser Marco Pollo, el pollo viajero, Iba, íbamos a, a dar pollos a domicilio, pollos a la leña y los, y los que iban a ir a, con su moto iban a tener un casco acá como romano supervisado estaba chingón era Marco Pollo, el pollo viajero pero pues ya empecé a visualizarme yo acá <risa> astro, con, con 100 pollos así del coche y, y dije no, no, no es mi onda y fui Godín, fui Godín por ocho meses en una empresa que se llamaba Tecnología Publicidad pero nunca tuve planes de, ah, voy a ser jodido y voy a vender pollos toda mi vida, no. Siempre soy músico. Y aquí estoy con estos muchachos de Cranion. Y no olvides suscribirte. Aquí abajo, aquí abajo que pasa. ¿Qué pasa aquí, allá abajo, aquí abajo, de este lado. Tenemos la campanita para que te suscribas. Ah, sí, sí, suscríbete y dale like. Y sé muy feliz. Y como dice Leo. come pollo. <risa> Pórtate mal, cuídate bien, nosotros somos Cranion, el poder del rock, y nos vemos en la que sigue, cuéntanos, tú, qué tranza con tu vida, nos vemos en la que sigue. <risa> <risa> <risa>